Ahora sí. Bueno, primero, nuevamente, me da muchísimo gusto saludarte. Tú eres un cuate de muchos años ya, un cuate de la lucha de muchos años ya. Te agradezco tu tiempo, tu amabilidad, sobre todo porque entiendo que tienes cosas que hacer que son importantes para tu desarrollo personal y profesional. Gracias, Alejandro. No, al contrario, David, gracias a ti. En, en los términos de lo que tenemos que iniciar, muchos te conocen, por supuesto, pero por favor, danos tu nombre y la asociación que representas. Sí, mi nombre es Alejandro Yauzaz Magaña, ¿verdad? La asociación que represento como presidente es Grupo Fabri de México, IAP. Nuestra sede está en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, pero tenemos injerencia o abarcamos o tratamos de abarcar todos los, países, todos los eh, pacientes que están en la República Mexicana. Tratamos de apoyarlos a todos. Eso es. Alex, ¿te acuerdas cuándo se constituyó tu asociación? Y en el 2002 nosotros nos sustituimos como eh, asociación civil en, en julio del 2002, ¿no? Nos transformamos por cuestiones eh, fiscales y de, de coordinación con la Junta de Asistencia Privada a institución de asistencia privada en el 2007, ¿no? Desde ahí estamos como IAP. Ok. ¿Cuál es el universo de pacientes al que se aboca tu asociación? Mira nuestro universo aproximadamente nosotros consideramos que estamos atendiendo de alguna manera o hemos atendido unos 550 pacientes, ¿no? Eh, de qué enfermedades pues tratamos de, de eh, iniciamos como enferma eh, con un problema familiar con la enfermedad de Fabri, ¿no? Pero nos hemos extendido a este, pues atender a todos los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad lisosomal, ¿no? En este caso Bocher. Mupo, eh, Mupo, MPS y Pompe, ¿no? Sí, es eh, algo que yo he visto a lo largo de los años como el trabajo o el objetivo de tu, de tu trabajo se ha multiplicado porque no solamente son los Fabri, que son, digamos, la esencia de tu esfuerzo, la, la original esencia. Luego, de repente, todos los isosomales fueron parte de tu esencia porque no puedes desestimar que alguien que te está llamando sea... Votado porque, pues, tú no te encargas de los gocheros, no te encargas de los MPS. Eso me consta, has tenido que multiplicar este objeto de tu asociación para que puedas dar atención a todos los lisosomales que se te aparecen. Eso me queda absolutamente claro. Dame una breve semblanza, compártenos una breve semblanza de Fabri, del grupo Fabri. Bueno, mira, nosotros iniciamos, no sé si bien te acuerdas, eh, pues, casi en paralelo, tú empezaste un poquito antes. ¿verdad? Nosotros empezamos con un diagnóstico familiar, ¿verdad? De una enfermedad rara que tuvimos que eh, empezar a investigar de qué se trataba, ¿verdad? En aquella época se hizo pues, a través de internet, ya, ya, ya, ya estaban los buscadores de internet. Vimos este, con la doctora Alejandra Nieto, ¿verdad? Que ella trabajaba con el doctor Robert Desnick para este, el hospital Montesinaí, ¿no? A ella le interesó eh, este, nuestro caso, familiar, ¿verdad? Porque ella estaba trabajando con el doctor Desnick en aquella época en el desarrollo de, de, de la terapia de reemplazo enzimático, ¿no? Entonces, eh, hicimos una cita con ella, vino aquí a Culiacán, se juntó la familia, eh, tuvimos una reunión con ella y pues de ahí eh, este, nos aconsejó que para poder sacar esto adelante nos teníamos que constituir como una asociación, ¿verdad? Que, lo que el camino que íbamos a enfrentar pues era largo, era difícil, era burocrático, y que si teníamos la fuerza de agruparnos en una asociación, iba a ser más fácil, ¿no? Entonces, así es como nace, nace la constitución de Grupo Fabri de México. Yo tengo el placer de ser tu amigo hace ya muchos años, y he visto como el trabajo que tienen que hacer ustedes es uno que parte de... Específicos grupos familiares, así lo he visto en el caso de FABRI. De repente en un grupo familiar encuentras un FABRI y si buscas vas a encontrar muchos más FABRI o más FABRI. Es una, no solo constante en el trabajo de tu asociación, sino es una que también se repite en otras organizaciones FABRI en el mundo. En cuanto encuentran un paciente, solo van rastreando el antecedente familiar y encuentran más Claro, es, un, es a través del árbol genealógico, ¿no? Es un tema así. El árbol genealógico te va mostrando cuál fue el camino y desde dónde empezó. Y eso, bueno, de alguna manera, nos habla de que en México, los FABRI, yo, yo entiendo que tú tienes un grupo específicamente detectado, pero los FABRI, los hoy que tenemos detectados son solo, estoy seguro, la punta del iceberg, debe de haber muchos más en México, que no están o diagnosticados de manera diferente. Entonces, es, es un trabajo, como en casi todas las eh, organizaciones con pacientes con enfermedades raras, un trabajo difícil, ¿no? Claro, claro. De, de todos los días. ¿eh? De todos los días. Aquí no hay horas ni, ni días, ¿no? Son 365 días al año, 24 horas, ¿no? Porque no sabes cuándo te va a hablar un paciente con alguna necesidad urgente, ¿no? Sí. Entonces este pues tenemos que estar abiertos totalmente para poder atender cualquier solicitud o necesidad de los pacientes, ¿no? Ya sea a través de mi teléfono directo o a través del 1800. Entonces sí. sí, es un trabajo constante, David, que, este pues tú lo sabes, tú lo sabes, tú fuiste el líder y el maestro de todos nosotros desde un principio, ¿verdad? Y este y pues esto no se acaba, ¿no? No. Es así de cierto. Alejandro si tuvieras, yo sé que han hecho muchas cosas. Yo soy testigo de eso. ¿sí? Soy testigo de tus esfuerzos, de tus empeños a favor de estas causas. Pero si tuvieras que hablarme del mayor, del mayor logro de tu asociación hasta este punto, ¿cuál dirías que ha sido? Pues mira, lo hicimos en conjunto, ¿no? Contigo, uno de los protagonistas fuiste tú, ¿no? El lograr que la terapia entrara a México, ¿verdad? Al principio, pues teníamos que... Eh, trabajar o, o hasta en la importación de los medicamentos, ¿verdad? Después, pues, era el trabajo para sensibilizar a la Cámara de Diputados, Senadores, ¿verdad?, de la necesidad de estos pacientes y lograr que se reconociera eh, como enfermedad, como enfermedad rara, como enfermedad, que se reconociera la terapia, ¿verdad? Y que entrara a los cuadros básicos, pues, de las instituciones que nos prestan salud, ¿no? llámese Iste, Pemex, IMSS, este, Serena, ¿no? Entonces, ese yo creo que ha sido el logro el logro eh, más, más importante, ¿no? Así como lograr que el primer paciente que entrara al Seguro Social fuera promovido por nosotros, lograr que se aplicara la terapia, porque ahí, por principio de equidad, cualquier paciente que apareciera con el diagnóstico tenía el derecho a, se sembró el derecho a través de un paciente a que todos los pacientes lisosomales por derecho por principio de equidad recibieran la terapia y, y los, la atención médica a la que tienen derecho ¿no? yo creo que ese ha sido el logro no sembrar esa semilla no sí, sí hoy, hoy, hoy mismo hoy mismo cuando nuevos, nuevos actores de estos esfuerzos se, se presentan a hacer un trabajo pues evidentemente ya no tienen que sacar el machete y quitar toda la maleza y construir el camino y el puente y la carretera y, y, y, y todos los escalones que tuvimos que poner y los andamiajes. Estoy hablando de mucho tiempo, de hace muchos años, de mucho esfuerzo. Sí, y bueno, sí. por supuesto que es bueno que los nuevos que van llegando a estos esfuerzos ya no tengan que romperse la madre con todo eso que hicimos tú y yo. Claro, claro, claro, claro. Lo cierto también es que eh, cada una de las eh, nuevas eh, organizaciones, nuevos grupos que se van integrando a esto, van haciendo que se le dé de alguna forma una visualización diferente a estos problemas, con quizá también un poco más de atención y profundidad, pero sin lugar a duda el trabajo que se hizo inicialmente fue fundamental para que hoy podamos hablar de enfermos con padecimientos raros atendidos. Hace dos décadas esto era impensable. No había, claro, no, no había enfermos claro, atendidos. Claro, claro. Era, una, era un via crucis peor que el que hoy representa esta circunstancia. Y evidentemente, si no se hubiera hecho todo este trabajo que se ha hecho, sería imposible. Hoy, hoy veo a, a, algunos que, a algunos ilusos, o algunos silvestres o folclóricos que, que dicen, estamos empezando a, a hablar de las enfermedades raras cuando tú y yo tenemos dos décadas por lo menos de hacerlo, dos décadas dos décadas Y entonces eh, te das cuenta o lo poco informados que están, o lo insensibles que son, o lo poco, o lo poco eh, prácticos en razón de observar y reconocer que esto ya tiene muchos años como esfuerzo de algunos como tú o como yo. En fin, sí. en el trabajo de todos los días, haces un, digamos, patrón de actividades que tiene que ver con orientación, canalización, verificación, etc. ¿Cuál tú entenderías que en este momento es una tarea que ha sido retrasada que está pendiente pero que ya es impostergable para tu asociación. Mira aquí este lo que hemos venido trabajando de, de, de unos años para acá no elevar los protocolos a norma oficial mexicana no cuando nosotros logremos eh, elevar los protocolos técnicos del tratamiento de las enfermedades raras lisosomales a norma oficial mexicana yo creo que vamos a estar vacunados contra cualquier decisión de los cambios sexenales, ¿no? O los presupuestos, sino que se va a elevar a una obligación, ahora sí que federal, transsexenal, sobre la debida atención de, de, de, los, de, los, de los pacientes, ¿no? Yo creo que cuando logremos eh, lograr esto, ¿verdad? Pues no vamos, a andar que, no vamos a tener que andar rogando pidiendo dádivas a la Secretaría de Salud o, o, o al sector salud para que nos atienda eficientemente a los pacientes, ¿no? Ya sea con la terapia, de reemplazo enzimático que no falte, o con los servicios médicos que acompañan al desarrollo de la enfermedad, ¿no? Yo creo que es lo más importante el reto, ¿no? ¿verdad? Ahora es muy importante también seguir con el tamiz neonatal, ¿verdad? Y seguir con un padrón de enfermedades lisosomales, eh, eh, objetivo, práctico, confiable, que nos diga más o menos este, de qué magnitud es el problema que tenemos que nosotros estar supervisando y, este, y atacando eh, diariamente. He, he, he estado contigo compartiéndonos información y hay algunas tareas que son impostergables. En estos tiempos en que se ha desnudado de manera dramática la problemática de nuestro sistema de salud, no solo el nuestro, el de muchos países, con esta pandemia pues a todos los sistemas los encueraron y entonces vimos todo lo que tienen malo. Fracturas, moretones, desarticulaciones, etc. Eh, nos hemos dado cuenta que en estos tiempos la, la paradoja, una de las paradojas mayores que existe y, y que van a ser históricas es <coughs> quédate en casa, pero si eres un enfermo lisosomal, chíngate y vete al hospital a que te... Sí, sí, sí, sí, sí, ha sido con, un problema. Con el peligro mayúsculo de adquirir el contagio, porque tienes que estar en el hospital, dado que en México, aún con todo lo que estamos haciendo, no se ha logrado que las terapias en casa sean una realidad. Creo que estamos cerca y creo que esta circunstancia va a hacer que se haga más breve el espacio en que se dé la resolución, porque no puede haber un grupo de legisladores que sean tan pendejos, insensibles, que no entiendan la necesidad que nos trajo como consecuencia esta pandemia, pero que ya tenía que haber sido una tarea resuelta hace mucho tiempo. Alejandro, eh, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, eh, que son países grandes en América, tienen terapias en casa. México no tiene terapias en casa. Hasta Costa Rica tiene terapias en casa. Nosotros no tenemos terapias en casa. Y eso es una de las tareas que hay que resolver entre todos. Tú, tú, tú has tenido información que hemos estado compartiendo. Ayer mismo compartíamos información de lo que viene después de eh, el desconfinamiento, qué vamos a hacer, cómo vamos a proteger, cómo vamos a hacer que se solidifique un aro de protección para nuestros enfermos, en qué condiciones lo vamos a poder hacer y cómo las autoridades de salud tienen que poner su grano de arena para que esto sea posible. Porque, porque la pandemia no se va a terminar cuando nos digan que el desconfinamiento ya es seguro. Eh, muchos mexicanos van a estar contagiados, pero van a ser asintomáticos. Y va a resultar que de repente van a volver a brotar casos de coronavirus. Y ojalá que para nuestra comunidad tengamos la oportunidad de haber hecho un escudo que los proteja y que les permita certezas, si quieres mínimas, pero certezas. Claro, estoy, estoy claro. De acuerdo, estoy de acuerdo claro. en lo que decías del tamizaje, estoy de acuerdo en lo que decías del catálogo y de la norma. Estoy de acuerdo en todo eso. Es importantísimo que lo hagamos porque de otra manera, vamos a tener que seguir como tú y yo desde hace mucho tiempo sacando la pistola individuo por individuo para que hagan su trabajo. Sí, desgraciadamente así es. Mira, y, y esto, esto, esta pandemia nos va a dejar una escuela en todos los aspectos de la vida, ¿no? Inclusive, este, pues ya hemos experimentado que el trabajo en casa es efectivo, ¿verdad? Entonces, el trabajo en casa es efectivo, nos ahorramos gastos, nos ahorramos costos, ¿verdad? Y si logramos que la este, infusión sea en casa, pues le vamos a, a ahorrar costos a, al sector salud, ¿no? Eso es lo que no han experimentado ellos. Ahora, este, ojalá, te digo, esta, esta circunstancia eh, los obligue a ellos o nos den, nos veamos favorecidos con experimentar el, la infusión en casa y se den cuenta de ellos que es igual de efectiva o más, ¿verdad? Y que les ahorra costos, ¿no? Yo siento que la duda de ellos todavía está en soltar el medicamento, ¿no? En el manejo de soltar el medicamento y la responsabilidad de, de, de, de la aplicación del medicamento, ¿no? Obviamente para eso, pues se tendrán que firmar los documentos con responsabilidad de parte del paciente pues para la correcta aplicación de, de ese medicamento, ¿no? Entonces yo creo que sí, como tú dices, esta, esta pandemia nos va, a hacer, eh, nos va a servir de escuela en muchos aspectos, ¿no? Algo que me dijo un exdirector de IMSS fue, no, ¿cómo crees, David? ¿Cómo crees que vamos a poner la terapia en casa? Si así tenemos problemas, imagínate, la van a sacar y la van a vender. Y le dije, sí, sí, sí. Es que no se tienen confianza entre ellos mismos, pues. Desconfían no, no. hasta ellos mismos, pues. Sí. Entonces, bueno, ha, habrá que ajustar. Mira, la, la experiencia internacional nos da una suerte de herramientas que hacen que sea imposible que se haga un mal uso del fármaco. Ya las hemos puesto a disposición de las autoridades para que ellos entiendan cómo se puede hacer con absoluta certeza de que el medicamento va a ser utilizado para lo que se destinó. En fin, ya sabemos que la situación actual es cada complicada. Ya sabemos que la situación actual complicó más el tema de nuestros enfermos. Pero de la situación actual, de lo que estamos viviendo hoy, ¿cuál es el punto que más te preocupa? Mira, ahorita prácticamente los pacientes que ya están recibiendo terapia de reemplazo enzimático, me preocupa, como tú decías ahorita, que acudan a los centros de salud, ¿verdad? Donde hay pacientes COVID ya diagnosticados y están, en están recibiendo tratamiento. ¿verdad? O pacientes que se puedan encontrar asintomáticos en las entradas o en las salas de espera de... de, de. De, los, de las clínicas, ¿no? Porque a lo mejor, ahorita, por ejemplo, aquí en el caso de Culiacán, ya no estamos yendo al hospital regional número uno de zona, ¿no? Porque es un centro COVID. Eh, direccionaron a los pacientes a una clínica, una clínica que aparentemente no atiende, eh, no hospitaliza y no atiende a pacientes COVID, ¿no? Pero eso no lo sabemos, ¿no? No lo saben ni ellos mismos. Tú puedes cruzarte en el camino con algún paciente COVID y no te das cuenta, ¿no? Nuestra preocupación es válida, ¿verdad? Estamos tratando. Ahorita localmente, eh, sacar a los pacientes también de esa clínica, si no nos dan oportunidad de llevarlos a infusión en casa, si sí, este, llevarlos a un centro un privado, ¿verdad?, donde no atiendan pacientes COVID, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, si, si no puede ser en el instituto o en las clínicas del Seguro Social, o si no puede ser en casa, bueno, vamos buscando una media, ¿no? Y obviamente nosotros a apoyar a, al Seguro Social con esos gastos, ¿no? Estamos conscientes, ¿verdad? Ahora, pues de todos modos, hay que agradecerle al, al, al sector salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, el esfuerzo real que están haciendo, ¿verdad? Por seguir atendiendo a los pacientes con las limitaciones y la carga de trabajo que ellos tienen. Es válido reconocerlo, ¿no? Sí. Algo que, que tú estás expresando y que tenemos que tener en cuenta es que, independientemente de que los pacientes en este momento vayan a donde vayan, digamos a un... Centro aislado, especializado en infusiones, etcétera Tampoco sabemos si quienes están laborando en ese centro especializado están absolutamente libres de COVID. Y, claro. y, y todo eso tiene que ver con el, el, el, el dar y quitar esta posibilidad de la certeza de eh, qué tanto en la balanza es positivo, qué tanto en la balanza es negativo. Y en nuestros casos, como decía alguien, o sea, si no te infundes, pues puedes aguantar una o dos infusiones, no tenerlas. Sí, sí. O si una infusión que pierdas, ya vas a empezar a resentir en tu cuerpo, así dicen los pacientes, pues la falta de ellas, porque empiezas a debilitar, empiezas a, a tener reacciones que tenías antes de que se te pusiera la terapia, etcétera, etcétera. Entonces, los pacientes en lo general, digamos, nueve de cada diez que yo he consultado, dicen, no, pues me arriesgo, yo voy al hospital a que me pongan mi, mi terapia. Sí, sí, sí. El arriesgue que llevo. Así me dicen, y sé que me estoy arriesgando. Mis propios hijos, mis propios hijos están yendo al 20 de noviembre, también aislaron y, y dividieron correctamente, según esto, acá COVID y acá solo pacientes de este tipo. Pero, pero cuando salen mis hijos en fusión de veras, Alejandro, les, les doy la bendición, les pido que pues se claro, pongan claro. una boca, tapabocas, antifaz, no sé qué tanto les pido que se pongan. Caretas. Sí, nosotros hemos estado apoyando en la compra de, de, de, de caretas, de, de cubrebocas, no, de lentes, de batas. Inclusive acabamos de, de, de, de donar al, al Hospital Nacional Instituto, Instituto Nacional de Pediatría equipo, no, para protección tanto de, los, de las enfermeras que atienden a los pacientes, ¿verdad? Como para los mismos pacientes, no. Entonces sí, tenemos que ahora sí pecar de precavidos porque desgraciadamente los pacientes nuestros, ¿verdad?, pues ya traen una enfermedad adicional a, a, a la enfer al coronavirus que pudiesen, tener, que pudiesen agarrar, ¿verdad? Entonces, sí se complicaría mucho en un momento dado su, su estado de salud, ¿no? Es cierto. Alex, ya te hemos preguntado algunas, algunos aspectos de, de tu vida como parte de tu asociación, pero déjame Déjame hacer una pregunta que no es tal. ¿Qué no te he preguntado? A ver. ¿Qué no te he preguntado que te encantaría transmitir a quien te está viendo y escuchando? Pues mira, hay que... A mí sí me gustaría darle su real dimensión a todo el trabajo que hemos hecho tú y yo en paralelo desde hace como casi dos décadas, ¿no? Eh, pues tumbar las barreras que se van presentando, ¿no? Ahora, como tú dices, que con esta pandemia se desnudó la realidad de los servicios públicos de salud, ¿verdad? Eh, pues agradecer de alguna manera el esfuerzo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? El esfuerzo que hemos encontrado en la gente que sí trabaja en el sector salud, que sí está comprometido, ¿verdad? Que a pesar de las deficiencias que tiene el mismo instituto, nos han ayudado a hacer las cosas, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido con el sector salud, nos falta mucho. Nos falta mucho, ¿verdad? sobre todo en la calidad. Tenemos ahorita atención, pero no nada más es que te pongan la terapia cada 15 días. Hay un trabajo de seguimiento a los pacientes, de análisis clínicos, ¿verdad? Que muchas veces no se solventan y lo entendemos por la, por la cantidad de trabajo que las mismas instituciones tienen. ¿no? Entonces, sí me gustaría re recalcar el trabajo que hemos hecho ha sido difícil, ¿verdad? Hemos logrado tumbar muchos tabús, muchos mitos, ¿verdad? muchas barreras y lo hemos logrado. Nos falta, pero sí agradecer de alguna manera que tenemos, no sé, 15 años que el instituto o el sector salud nos sé ha estado dando las terapias, mal o bien, pero nos las ha estado dando, ¿no? Dentro de las restricciones de presupuesto que tiene. Yo, yo agregaría que tal y como el IMSS, bueno, también el ISTE, eh, también los servicios de salud de Pemex. Sí, me refiero en... al sector salud en general, ¿no? Sí, los servicios de las Fuerzas Armadas, todos han hecho un esfuerzo que entendemos, ayer decía yo en un documento, con el famélico, famélico eh, servicio, o más bien, con lo muy poco que tiene que trabajar el sector salud, con lo flaco que es el recurso, con lo escasos que son los materiales, han hecho un esfuerzo que es meritorio resaltar porque porque no ha sido fácil estamos hablando de un país de 136 millones de habitantes según la última la última numeralia de un sitio que se encarga de hablar en números reales 136 millones de personas somos muchos afortunadamente los pacientes con enfermedades raras no son esa cantidad y, y, y hoy mismo no representan una cantidad que sea eh, digamos tan difícil de ir resolviendo. Es una cantidad que se puede resolver. Eh, habrá que señalar que todo lo que se ha venido haciendo ha sido con un enorme esfuerzo. Todo lo que se ha venido haciendo de parte de nosotros como grupos de pacientes y de parte del gobierno. Eh, es cierto que hemos obligado a que el gobierno cumpla con su responsabilidad, eh, pero lo cierto también es que para que nosotros hayamos podido hacer eso, tuvieron que ver ellos en nosotros una actividad robusta, determinada, no genuina y, por supuesto, por el bien de México. Yo, claro. yo te quiero agradecer por esta entrevista. Tú eres mi cuate hace muchos años. Esta, esta, esta entrevista, eh, en verdad, me cuesta hasta un poco de trabajo no hacerla como nuestras charlas de siempre. Eh, estamos siendo yo, un poco más serio. Tú siempre eres muy serio. Tú eres, eres muy serio siempre. Pero yo acostumbro otro tipo de lenguajes. Yo te agradezco mucho, tu tiempo, tu amabilidad. Sé que eres un hombre ocupado allá en tu tierra. Pero Gracias. lo que más agradezco es el espacio genuino que me regalaste, tus respuestas de corazón, genuinas, y el que hayas hablado en diferentes momentos del de esfuerzo que hemos hecho juntos, Alejandro. Sí, yo estoy muy orgulloso del esfuerzo que hemos hecho juntos. Claro, tu equipo, tu equipo es muy valioso, David, tú y tu equipo han sido muy valiosos. Celita, tus hijos, este, de veras, de veras, este, han sido constantes desde el diario, ¿verdad? Han eh, roto las fronteras, ¿verdad? Para ir más allá, ¿no? Eso es muy importante lo que estás tú haciendo en los últimos dos meses, ¿verdad? Este, pues buscando alternativas y apoyo, pues, de los países que van adelante de nosotros, en este caso Europa, ¿no? Entonces, es muy importante este, tratar de ver qué están haciendo ellos para poderlo implementar aquí, ¿no? Ahora, un mensaje para los pacientes, ¿no? Eh, a través del tiempo, pues, te vas dando cuenta, ¿verdad? Y yo se los he dicho a los pacientes, porque algunos pacientes me dijeron, ¿sabes qué? Es más difícil para mí ir a recibir la terapia que las molestias de la enfermedad, ir a, a, a, a rogar, a pelearme, a exigir, a humillarme, ¿verdad? Entonces, le dije, mira, en todas las instituciones... Tienes que buscar tú al médico que te va a ayudar o la persona que te va a ayudar. No quiere decir que el médico tratante que te asignaron sea el que te va a ayudar. ¿verdad? Tú tienes que buscar en la clínica a la persona que está interesada en tu caso y te va a ayudar. Él te va a abrir las puertas, ¿no? Entonces, te digo, esa es una labor diaria o quincenal o semanal de los pacientes y los familiares que tienen que hacer, es buscar dentro de la institución cuál es la persona que los va a ayudar. No necesariamente tiene que ser el médico tratante, ¿eh? Es Entonces, este, es, es importante si los pacientes, si estos, si estos videos llegan a, a los pacientes, bueno, pues ojalá sirva este consejo, ¿no? Yo te, te quiero comentar que vamos a grabar setenta y tantos videos, ya llevamos cerca de la mitad de grabados y todos estos videos se van a condensar en una relación que tiene que ver con coincidencias entre cada uno de los entrevistados. Tú has hablado de algunos temas que se repiten en cada entrevistado, es decir… Todos tienen preocupaciones muy parecidas, muy, muy parecidas. Algunas muy específicas, pero algunas son parecidas. Entonces vamos a hacer una síntesis de todo esto y lo vamos a poner a consideración del de presidente de la República, el secretario de Salud, la Cámara de Diputados y Senadores, el Congreso de la Unión y de todos los directores de IMSS, ISTE, Pemex, el, Pemex, el director general y en Sedena, el médico a cargo de los servicios totales, junto con otras autoridades que tienen que ver con esto, y también ah, lo vamos a mandar a la OEA, a la Organización Panamericana de la Salud, y a la ONU, en la carpeta específica para Latinoamérica y las enfermedades de este tipo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver Perfecto, con... Perfecto, sí. No, pues da mucho gusto y cuenta con mi apoyo para lo que necesites, ¿no? Gracias. Agradezco la entrevista, agradezco tu trabajo, ¿verdad? Y tu trabajo incansable y cuenta con nosotros para lo que, lo que tú necesites. Yo te agradezco mucho, Alex. En los próximos 15 segundos voy a cortar la comunicación, pero como siempre te digo, juntos lo hemos hecho, juntos hay que seguir haciéndolo y no queda de otra más que trabajar todos los días. Alejandro, no, muchas gracias. Te aprecio, cabrón. Tú ya sabes cuánto, a tu familia. Salúdamelos a todos, por favor. Gracias. Cuídense, David. Corta, corto la comunicación, corta tú también la tuya. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye.